Y luego del hecho fue arrestado Rafael Reyes Tiburcio, alias Chiquitica, de 57 años, que en último de varias estocadas a un hombre en el interior de su negocio, cuando se disponían a robarle. Reyes Tiburcio ultimó a José Ariel Burgos, cuando según versión ofrecida ante los medios, intentaba sustraer mercancía de su negocio. Al cuestionarle, expresó. Bueno, ellos habían vendido dos o tres veces, pues me allá, pues me y me tumbaron, me abrieron una puerta y yo le metí un ñemazo a uno y se murió. Usted dice que fue en defensa propia, entonces? Sí, señor. Sí, señorita. ¿Habían tenido problemas anteriormente? Usted? Nunca yo ni sé yo ni conozco a esa gente, esos asaltadores de ahí de Vista son todos ladrones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.